Tutorial de Padlet En el buscador escribimos Padlet Buscamos ese link para entrar Nos vamos a registrar Usamos una cuenta, por ejemplo, de Google, de Gmail o la cuenta web. Y ya ingresamos. Padre nos deja hacer tres muros únicamente. Lo que podemos ir haciendo es, una vez que tenemos los tres, podemos modificarlos o podemos ir eliminarlos. O nos registramos con otra cuenta y hacemos otros padres. Para crear uno, vamos a hacer un padlet. Y aquí vamos a encontrar las diferentes plantillas que podemos usar para nuestro padlet: muro, podemos usar canvas que, es, que se conectan unas con otras secuencias una debajo de la otra, rejilla, aquí en forma de estantería donde ponemos diferentes temas como un chat, un mapa, una línea de tiempo. Vamos a seleccionar estantería y aquí comenzamos a editar nuestro padlet, nuestro muro. Bueno, nos presenta el muro. Vamos a ir ahora a la ruedita para poder editarlo. Le vamos a poder poner el título. En este caso le ponemos prueba. Como un ejemplo. Podemos agregar si queremos una descripción o podemos no ponerla. Le podemos agregar un icono al lado del título, si hacemos clic en icono lo podemos agregar. Ahí nos aparecen los diferentes emoticones o diferentes dibujos, podemos agregar también un icono propio, vamos a elegir uno de ejemplo y se agrega al lado del título. Volvemos para atrás. Continuamos editando. Le podemos cambiar el fondo. Donde tenemos colores sólidos. Para elegir. Degradados. Vamos a elegir uno, por ejemplo. Eh, texturas. Texturas fotos, también podemos poner nuestro propio fondo. Esto es cómo van a estar las publicaciones, ¿sí? Con fondo blanco, letras negras, con fondo negro, letras blancas. Elegimos como nos guste. Podemos cambiar también el tipo de letra. Acá elegimos autoría, si es que queremos que aparezca el nombre de la persona que va publicando. El orden en que aparezcan las publicaciones, si permitimos o no los comentarios, si permitimos reacciones de esas publicaciones. Por ejemplo, si les podemos poner me gusta a las publicaciones, las podemos votar, le podemos poner una estrellita. Y luego si filtramos o no los contenidos que se van a publicar en nuestro Padlet. Ponemos guardar y regresamos, cerramos ahí y regresamos a padre Bueno, ahora vamos a comenzar a publicar. Esta plantilla lo que permite es, es hacer diferentes columnas con diferentes temas. Entonces lo primero que tenemos que agregar son las columnas que van a formar parte de nuestro muro. Ahí ponemos una columna, el tema de la segunda columna. y así agregaríamos las que necesitamos. En cada columna vamos a ir poniendo las diferentes publicaciones. Todas son iguales. Vamos a hacer clic en el más y ahí vamos a editar. Podemos poner el título de la publicación y podríamos ver qué es lo que podemos insertar. Hacemos clic en los tres puntitos y podemos cargar un archivo en nuestra computadora. Buscar un link, grabar un video, grabar voz, grabar pantalla, hacer un dibujo, etc. Vamos a comenzar cargando un elemento de, que tenemos guardado en la computadora, por ejemplo una imagen ¿sí? que podemos tener ahí o la vamos a buscar en la computadora. Seleccionamos el archivo, buscamos dentro de la carpeta donde lo tenemos guardada, Vamos a insertar en este caso una bandera argentina, la toco y la inserto. Y ahí ya aparece en mi publicación. Ahí está la bandera. Para agregar otro elemento toco en el más. Ahora voy a buscar un video. Voy a la página de YouTube, toco compartir, copio el link del video que quiero insertar voy a los tres puntitos vínculo y pego en la dirección del video y pongo guardar y ahí ya tengo el video insertado, puedo ponerle el título bueno voy a la segunda columna toco el más ahora por ejemplo puedo grabar voz. Lo primero que me pregunta que le permita usar el micrófono. Toco en el micrófono y grabo. Esto es una prueba. Lo escucho. Esto es una prueba. Y ya lo inserto dentro de mi muro. Y ahí está el audio. Lo mismo, puedo ponerle un título y puede también escribir algún comentario. Vamos a ver cómo se comparte ¿sí? nuestro Padlet. Voy a compartir. Acá, por ejemplo, puedo añadir personas que editen el Padlet ¿sí? del equipo. Puedo poner los mails y son los que pueden editar también. Si no, nos vamos a compartir directamente. ¿sí? Voy a copiar el enlace. También puedo incrustar en el blog y puedo compartir por las redes sociales. Bueno, yo copié el enlace. ¿sí? Vamos a ver cómo lo vería el alumno al que se lo mando. Voy a abrir una ventana privada de incógnito y vamos a poner en la barra de direcciones ese enlace. Fíjense que no tiene que estar logueado ni nada, se abre directamente el Padre que compartimos. ¿Sí? Y lo que pueden ir a hacer, les va, se habilita el signo más para ir agregando contenido. ¿Sí? No pueden modificar nada, salvo agregar cosas. Vamos a ir por ejemplo a la opción de dibujar, se habilita como un graficador donde yo puedo hacer un dibujo y lo guardo y se inserta en el contenido. ahí lo tenemos, también puedo poner el título lo que, no, yo, lo que no puedo hacer es seguir editando acá yo solamente puedo agregar contenidos en las columnas y si me lo permiten hacer comentarios de esos contenidos voy a volver a la ventana donde sí estaba logueada y estaba editando y ahí sí yo puedo seguir. Toco también los tres puntitos. Ahí también me aparece el enlace para compartir. Lo puedo exportar, lo puedo borrar, lo puedo imprimir.